más fácil de cortarles el cabello a los niños en casa, espero les sirva y les guste y ya saben si les gustan los videos no olviden de compartir, de darle like y suscribirte al canal, lo único que vamos a necesitar son oh, yeah. de la marca Conair oh, yeah. y yo utilizo este frasquito que oh, yeah. tenía de un producto mío, aquí le pongo poquita agua y poquito oh, yeah. acondicionador oh, yeah para poder oh, yeah. eh, mojar el cabello con oh, yeah. el spray oh, yeah. derechito derechito derechito derechito derechito derechito derechito derechito derechito para que te veas oh, bien paradito bien chicas voy a cortar lo que es dos dedos se alcanzan a ver alrededor de toda la cabeza con la del uno y ahorita voy a empezar a desvanecer con la más otra más grandecita voy a poner ahora el peine 4 y voy a empezar a subir hasta arriba todo hasta arriba hasta la parte esta ya de la de la coronilla de la cabeza voy a darle con la voy a pasar todo el peine 4 Que ahorita se ve marcado no hay problema no se preocupen no hay ningún problema porque ahorita vamos a desvanecerle por eso metemos una más grande si sí, tú ves que el pelo de tu enanito no está tan alto puedes meter 5 para hacer este paso y ahí ustedes ven dependiendo qué tan grande tan largo tenga el pelo de la persona puedes poner la 5 o la 6 como yo la manda muy greñudo pues la 4 está bien para que le quede bien bajito si no anda muy greñudo voy a marcar su línea de que ya tiene marcada todo esto lo voy a cortar con el 4 vamos a marcar su línea y a peinarlo se donde se peina para bueno, poder cortar toda esta parte que tiene excelente. Que... Voy a pasar al 3. Y abajo. Y lo voy a pasar por todos estos bordes que se ven. Marcados. Y ahora vamos a subir la palanquita esta. Para que haga media. Si la bajamos es solo un 1 entero, voy a subirla para que haga un y medio y poderle desvanecer toda esta no. zona de aquí. Metemos un poquito el excedente de cabello. Y... Bueno. Sí, nada, no se lo voy a que la voy a marcar aquí porque la voy a en este lado le hacemos todo el recorte alrededor y su patilla va a uh, no te estoy moviendo a ver, va a estar porque tiene mucha grana no te más que se me quiera no la máquina no te Uh -huh. No te muevas, estoy diciendo. Uh -huh. Y damos aquí, de igual manera. ¿Qué? Como ya el copetito aquí, muy, muy largo. Le voy a dar una recortadita. Le quito, lo coloqué un poquito de agua y de acondicionador. Y con unas tijeritas, es que usen especial solamente para eso, chicas, para cortar el cabello. No las utilicen para cortar otra cosa porque si se calcó en el filo, el cabello queda chueco al cortarse. Ay, papá, derechito para frente. Y aquí yo lo único que hago, chicas, me guío por la parte de enfrente. Tomo mi guía de aquí de enfrente, lo que quiero cortarle. Y se hace en piquito, no se hace parejo. Se hace como el zigzag. Para que no quede el cabello todo... Espera, si no se más, Porque más hace o sea, que me acordé. En zigzag. Si, si ven, queda como un piquito. Como diagonal lo hacen. No lo hagan parejo. Porque si lo hacen parejo, va a quedar así como trasquilado. También si lo hacemos en zigzag, vean cómo cae naturalmente el cabellito. Ahora de allí, haz la carita para arriba. Chequeo si lo quiero ya así o más chiquito. Creo que ya sí está bien. Ya de ahí voy a estar tomando mis otras secciones de la parte de atrás, voy a mojar un poquito más, ya vi que quedó bien, voy a mojar un poquito más para que no se me dificulte. Y ya esta va a ser mi guía para cortar la parte que sigue, si quieren, si se les hace más fácil hagan partidura y seguimos con la parte de atrás y de igual manera corten cuidado con la parte de la orilla porque nos podemos cortar nosotros y listo bien Como marcando naturalmente de igual forma sigo con la otra parte y de igual manera voy a y sigo hacia atrás ya ustedes ahí toman el largo dependiendo qué tan largo quieren que les quede esta parte de arriba de los niños no, no, no olviden que el corte va en diagonal en zigzag para que no quede marcado porque si tú lo haces parejo Va a quedar como un copete marcado, marcado, marcado cada línea. Y no queremos eso. Queremos que quede desvanecidito. Le voy a cortar un buen pedazo por la parte de atrás. Y por me hace el Al peinarlo. Aquí ya veo. Si me le hace falta acá. Aquí. Como han visto, no hemos cortado la parte de acá de afuera porque okay, ahorita vamos a hacerlo. Vamos a... Haz tu carita para arriba. Y acá se acabamos. Vamos a tomar igual manera esta parte. Y igual el zigzag. Solamente el copete, solo para ya llevarme una idea. No le voy a cortar ya el copete. De igual manera le zigzagueo. Y corto aquí si todo el excedente porque esto ya es la parte de atrás. Igual acá. nuestro copete siempre vamos a ir de menos a más, cortando de poquito a un poquito más. Así va a quedar, echa tu cabecita porque me canso a, a ver. A ver, alcanza para enfrente. Me para ver. Eso lo hago. Esto tiene el copete y que queda fuera. Aquí queda fuera. Igual aquí queda fuera. Parejo el peine, no lo meto más hacia adentro, Solo lo peino así parejo. Y listo. Vean, esto nos ayuda a desvanecer. Que no quede tan marcado. Listo ya. A ver aquí. ¿Listo? Vean, ya, ya está superito siento como que te le falta mucho no más porque me corto queda Vamos a mostrar ahorita que esté peinado para que vean cómo queda el resultado espero les guste y no olviden Suscribirse. <risa> y compartir y darle like. Bye. Bye.